En el caso de Urquiza, eh, su inicio a la masonería eh, podría datar del año 1848, eh, muy próximo a, o diría el mismo año en que se empieza a construir el Palacio de San José. Eh, y los últimos estudios tratan de dar unas, digamos, una explicación masónica a esos símbolos que aparecen en el frente de este magnífico palacio, que es llamativo, que es en, el, en, en la capilla del Palacio de San José donde aparecen estos símbolos. ¿no? Entonces, eh, uno dice, ¿cómo, cómo un símbolo masónico va a aparecer en la capilla? Algunos lo atribuyen a una referencia eh, a Dios, otros no, otros lo atribuyen a una referencia masónica. En la capilla están representados, a mi criterio, esto ya es una opinión personal, algunas simbologías que podrían tener esa dualidad. Católica, este eh, católica-masónica. La condición masónica de quizá está dada en su obra en principio. Y después, eh, algo que eh, hasta el momento he omitido decir, sí, pero que creo que, que, que está, está muy claro, la masonería es secreta. La masonería eh, siempre tuvo sus tenidas, tenidas son las reuniones, de forma secreta, no entra cualquiera, tiene que ser un iniciado, eh, cierto grado no conoce lo que otros ciertos grados superiores no hacen, eh, de modo que secreta. Eh, como secreto es aquel acuerdo que tuvo eh, Urquiza con Mitre, para que el primero, es decir, para que Urquiza, para que las fuerzas federales se retiren de la batalla de Pavón. Ahí hubo un acuerdo, ahí hubo un acuerdo masónico. Entonces, cuando me preguntan dónde se ve la obra masónica de Urquiza, yo diría, en principio, en esa necesidad de acordar por la razón, por el diálogo y por el acuerdo. Eh, el futuro del país y no por la guerra, aunque ya estaba todo servido para la guerra. El otro rasgo profundamente masónico está dado en, en el hecho de que fue el creador del Colegio del Uruguay, da, eh, digamos cumpliendo uno de los principios, uno de los mandatos de la masonería, que es que exista educación para todos gratis. ¿no? Eso me parece también que es un, un símbolo.